Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a World Thunder Soy Chacal para los que no me conozcáis y esta vez, como siempre digo, nuestros amiguitos de Gaijin nos colocan aquí en Polonia Solamente dos zonas, una para defender y otra para atacar Es complicado, escenario urbano y parte montaña Y nada, salimos con nuestro T-34-100, arranca bichito br de 7.7 por si no lo he comentado antes que marca el is4m pero bueno es un tanque el is4m es un tanque pesado para mi para mi gusto bastante bueno pero como el problema de todos los is y tanques pesados rusos la mayoría tiene un tiempo de recarga pues muy elevado más de 20 segundos casi 30 en algunos casos 27 28 bueno, nosotros vamos a lo que vamos eh, Aquí tengo la amiguete, este es el T-55A T5. ah, Este es un 8.0 O un 8.3, no recuerdo Y yo estoy un 6.7, está bien, hasta 8.7 podemos llegar Nos podemos encontrar hasta 8.7 enemigos Ahora habré puesto un BR de 7.7 Bueno, vamos hacia abajo Cabeza abajo, terreno urbano ¿Por qué he escogido un 6-7 como el T-3400 en este tipo de partidas? Pues es un tanque medio con un cañón muy muy potente, muy buena penetración, por estilos perforantes. Y el que más suelo usar es el, el de punta redonda, que es muy bueno para valentajes inclinados. Venga, ¿qué pasa, colega? Venga, ah, venga. Y es, para este tipo de escenarios, pues es un tanque que te puede venir bien. Un tanque pesado como el IS4M no lo recomiendo porque tiene un tipo de recarga demasiado alto y puede ser que en un escenario como este no solo te enfrentes en un momento dado a, a uno o incluso dos enemigos. Y si le disparas al primero, ya el segundo te liquida. Porque con que simplemente se pongan a tu lado, si tardas casi medio minuto en recargar, es un tiempo demasiado elevado bueno nosotros seguimos tanques ligeros aquí en el flanco izquierdo tanto ahí en medio del campo arriba del monte como algo por ahí en la zona urbana y a partir de ahora mucho oído eso ha sonado a misil eso ha sonado a un destrozo compañero dispara, venga tanque medio, marcan por ahí vamos poco a poco, aquí pegándonos a la pared y a esperar que por aquí alguno asome y si no avanzamos poco a poco, venga mi compañero le echa huevos venga, pues si tú le tiras yo también, venga vamos a cubrirnos por aquí a por estas casitas, hierbecitas y por aquí ahí va mi compañero un poco temerario ...el jefe... ...pues acaba de caer... ...ahí tenemos compañía... ...pues justo detrás... ...de esas casas está... ...la iglesia o lo que sea, la catedral... ...y es un buen sitio... Pues ...suele ser... ...pues una de las zonas de este mapa... ...sobre todo cuando hay tres... ...que es jodida... ...es conquistar y... Def bueno, conquistar no es muy complicada... ...pero defenderla... ...a ver ya están a punto de aparecer venga, voy wow, a carros por aquí cerca, muy cerca bah, tengo que compañía venga, no nos movamos, quitecitos uno dos dos enemigos, venga, este si sí viene a ser por la izquierda bueno, por lo menos me lo puedo cargar, a ver qué pasa con el otro el otro, no lo veo, no lo veo venga, por aquí, por aquí, por aquí, vamos venga, extintores me ha dado, pero yo a él y yo sí lo he matado venga, vamos, repara rápido no sé su compañero, ese Leopard, que me ha parecido que era un Leopard venga, 25, 24 no sé si se habrá dado cuenta de la jugada venga, está a punto de aparecer y reventarme, venga, seguro que estás por aquí y si te ha sido, pues perfecto venga, 9, 8, 7 más rápido, venga. Pues parece que no. Esto reparado. Quitecito. Vamos a esperar un poco. A ver, a ver, a ver. Va, estoy solo. Me, me acabo de dar cuenta que estoy más solo que la una. Bah, hoy me parece a mí sigo yendo por ahí, orugas explosión, alguien ha caído por aquí parece que un tanque enemigo a ver, a ver, a ver aquí este no es el leopard por suerte, bueno, pues este tipo ha desaparecido no me ha visto y estoy solito bueno, un tanque, un tanque ligero, un compañero está justo por ahí BT5, va, eso es una latita Venga Vamos a despizar un poco Venga, vamos a escondernos por aquí Vamos a buscar apoyo con el compañero Venga, no tires árboles, tío Así me delatas Venga, sigue tirando árboles Venga, quietecito Vamos a callarnos Venga, oigo algo por ahí Ahí, ahí parece que sale algo. Vamos a ver qué es, qué es, qué es, qué es, qué es. Alemán. Ahí está. Perfecto. Hay que ser pacientes. Bueno, ataque de artillería. Eso significa que alguien ha visto mi jugada. Ya han caído dos. Y evidentemente, posiblemente uno de estos con los que. A los que he destrozado. Bueno, seguramente este Tiger. Ya ha puesto su fuerza de artillería. Más o menos, pues en la zona en la que yo estoy. Este seguro que vendrá por aquí. O incluso el anterior. Ah! Uh, ¿Eso que es? Otro visitante. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, no me da tiempo. Venga, quieto, quieto. A ver, podemos ver por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Soma, Soma ha disparado Venga, vamos Muy bien Un RU ah, ¿Quién me dispara? Ah, eso es un antiaéreo Venga, escóndete Mi compañero Tanque ligero sigue ahí atrás No, ya no Acaba de caer Bueno, ¿no? venga Reconquistando la zona B Pero aquí no me cubre nadie Estoy yo más solo que la una Pues nada, eso es lo que ha tocado ya he destrozado a tres. Y no, no va a ser muy tarde el momento en el que se, se, se me echen encima un par de.. de amiguetes. Porque seguro que me van a venir a buscar. <risas> Ahora nuestro mejor arma es el, la, Nuestra mejor arma es el sigilo y la sorpresa. Saben que estoy por aquí, pero no saben dónde. Si vienen un par de ellos, pues puede ser que a lo mejor quizás me pueda cargar a uno. A ver. No se oye nada. Pero es que me han dejado solo. Ahí está en el respawn. Hay tres tanques. Ese que estaba en la zona B acaba de caer. Otro acaba más. Otro que acaba de caer. Esta partida huele a desastre tanque medio, allá arriba, en la loma justo detrás de mí por ahí está voy a cubrirme aquí, en las casas venga, 200 está bien esto huele fatal Nadie viene por aquí, nadie viene a buscarme. Nada, no se oye nada. O me están esperando, o ya se están únicamente dedicando a conquistar la zona B. O sea, ¿agarran la partida? ¿Qué es esto que hay por aquí? parecido de algo, pero no, no, no hay nada bueno, asomaros, asomarse como lo acabo de hacer es una estupidez porque si hubiera habido algo le pones todo en lateral y aquí, venga, rápido pasamos por la iglesia ¡ah! ¡Oh! ¿qué es esto? BMP madre mía, me ido de frente para él ah, estaba mirando para todos y tú me para donde debía venga, salida con el ICS ahí pero esto ya es un suicidio están cayendo en el respawn ¿para qué salgo, tío? venga, vamos ¡Venga, corre! ¡Vamos! ¡Avión! ¡Vamos! Ah, ¡Leopard! Está justo ahí, en la zona del spawn Listo, nada Esto está perdido No merece la pena salir Yo voy a salir con un, un IS-4 M para qué? Esta partida está perdida Hay un cazacarros ya Echándose encima de nuestro spawn más el Leopard que me acaba de destrozar bah, ya no merece la pena salir Esto está perdido No Pero Nada, esta partida está perdida Pues claro, ha sido más listo Pero es que si la gente no acompaña Al final me he quedado solo Tercero Tres objetivos terrestres destruidos 16.400, demasiado bien escapado Para el desastre de partida Vaya, qué desastre Te queda solo se arrinconan todos atrás y dar lugar a que se te echen encima como nos ha pasado bueno, en fin, esto es todo eso es War Thunder espero que os haya gustado el vídeo recordaros a todos que abajo en la descripción tenéis el enlace al grupo de Discord de Ibis de nuestro escuadrón para los que estéis interesados o queréis participar y jugar el War Thunder en escuadrón y también os dejo ahí un enlace a un Twitch de nuestro compañero Draconianus, que tiene su canal de Twitch y emite casi todos los días y los jueves con nosotros hacemos directos en War Thunder no os lo perdáis, es muy divertido en fin, esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo y hoy se ha perdido otro día se otro no se que le vamos a hacer, venga, un saludo hasta la próxima, chao